Pano y no o medias, Jesús quisa Samaria, y guan Yaz y pan Ital Galilea. Porque Jesús quisto, y gané profeta allá que y Italican y altepe, Tepe, qua en Galilea, y un pachanti o me Jesús, y la gente no ya que Jerusalén, y a que el la Pascua, y guanquitaque y noche y cuaquich Jesús. Jesús ya quizá altepe y y toca. Y es uno pan estado de Galilea, Canquichis vino y gozó, y Juan uno ya sabe taga y te pano el rey, y no taga y al Altepe capernaum Juan y pilcín, cuando te quepan Juan que mató a Jesús, y es Judea, asi y Juan Galilea, ya que que tanto Juan y gamayau que hizo y que y con y que acicalte Jesús que a que gua si guayán quitas allí para moita y no te quepano guani Cristo no teco y mani ya mi hija hay que no Jesús Quisto, ya mucha mo y sato y no taga que creo y es Jesús Cristo y ya mi hija te haya y te guani me mi quito y y es que estás y te quipan guánime, te horas pego, y ya y aquí a Machil y Pilsen, y guán Y algo a la una de la tarde, pospoligüe, y guán toya. Tetas estás quejlan, y en un hora nocta, con Jesús Kisli, Mupilsen y Sato. Y guanyez y en noche, y familia, que creyó que es Jesús. Y o me ven Jesús, que milagro, con la que Galilea y aquí Judea.